Soy médico, vuelvo del hospital de combatir el coronavirus y sigo combatiendo el coronavirus mediante el pedaleo. La bicicleta es el medio de transporte más limpio, ecológica y biológicamente. Con la bicicleta evito las aglomeraciones en el transporte público y la, así la propagación del coronavirus.